la siguiente cosa que vamos a, a analizar es el azúcar. That's easy. Too much sugar gives you es fácil. Eh, ingerir mucha azúcar te produce diabetes. Dice pero espera porque claro, cada cosa que yo como va directa al hígado. de aquí a aquí, no por aquí. Lo habéis entendido, de aquí al estómago al hígado no va al brazo. La sangre venosa que capturamos en el codo eh, trae la producción, o sea, la basura, el, lo, el desecho desde los dedos. So, if I get así pues si obtengo un, unos datos muy altos de azúcar aquí significa que viene de aquí porque todo lo que entra desde la boca estómago hígado debería quedar fuera de eso sugar has a relation to Activity, energy that's produced. el azúcar tiene una relación directa con la energía, con la eh, producción de energía. Así en vez de Así, en vez de comenzar a explicar todos estos valores, vamos a pensar de otra manera. Y sugiero que comencemos con la información Así vamos a comenzar a, mm, a, a analizarlo desde una nueva perspectiva que es lo conocido como nueva biología. New biology is about 25 years old. La nueva biología tiene unos 25 años más o menos. And they tell us that every cell in the universe essentially makes everything that it needs by itself when it needs it. y lo que nos dice la nueva biología es que todas las células producen exactamente lo que necesitan it happened or it, it started with noting that the cells of your digestive system ¿Qué? yeah <laughs> La <laughs> it, it the story, the story que todo se inicia cuando los eh, científicos averiguan que cuando entra el alimento en el digestivo produce what they call neuroleptic hormones. producen lo que se llaman las hormonas neurolépticas. Has to do with the nerves and the brain. Neuro significa que tiene relación con los nervios y el cerebro. brain cells. Y le dieron este nombre porque pensaban los científicos que esto solamente estaba relacionado con las hormonas producidas en esta zona. But these people now found pero estos científicos demostraron que estas hormonas no solamente se producían en el cerebro sino también en el intestino so they asked others to look for them as well. con lo cual hay que investigar algo más and then they found that these neuroleptics were produced by not only your gut, y entonces encontraron que estos neurolepticos no solamente se producen en el intestino, But also by your skin, sino que también en la piel, by your liver, en tu hígado, en eh, riñones, Anywhere they looked, they found them. en todas partes donde buscaron lo encontraron. And then they to the y entonces pensaron en hacer el proceso a la inversa. Si insulina... Is produced by certain cells of the pancreas, si la insulina se produce en solo determinadas células del páncreas, insulin. Otras células no deberían ser capaces de producir insulina. Wrong. Wrong. He equivocado. <laughs> they, they found insulin was produced by muscle cells. Encontraron que la insulina puede ser producida en las células musculares. By your intestino. incluso en las células del cerebro. Everywhere. todas partes. Ultimately, they found that the cell itself, every single cell, can produce anything it requires demostraron así que todas las células son capaces de producir todo aquello que necesitan. Oh, but wait a minute. If that is the case, back to the blood test. Claro, pero un momento, si esta es la situación, vamos a volver a la analítica. Obtengo una extracción del del desecho, del agua con desecho. I may not have any liver here, Yo, es posible que no tenga ninguna célula hepática en esa zona, but I do have a lot of cells here. pero tengo muchas células por allí. Y cada célula eh, tiene el sistema para producir Aquello que necesita. So all those cells have a digestive system. O sea que todas las células tienen un sistema digestivo en sí. O sea que todas las células eh, tienen el material suficiente para hacer la digestión tal como se haría en el hígado. Y la misma acción la misma. Waste. Y la, mis la misma acción produce el mismo desecho. No importa dónde o cómo en tu coche, en, la, en, en, en el motor de tu coche, in your small en tu pequeña bicicleta, o en tu barbacoa. Siempre produce el mismo gas de ...siempre produce el mismo gas de descomposición... ...así, de esta forma, estas células... ...producirían el mismo material de desecho... ...que las del hígado... Or ...o los riñones... Or else. ...o cualquier otra... Yeah? So, if we then look at the sugar metabolism. Así si miramos el metabolismo del azúcar. That means that the sugar is produced by these cells. El azúcar está producido por estas células. The sugar is picked up in the wastewater, which means that the sugar is the waste product of some cellular activity. That means that in this case, it is not feeding the cells, not, um, it's not the thing that is being burned to produce energy, because then it should be in the arterial blood, going down. What we're measuring is in the wastewater, so it is a waste product. So we have a cellular function that leaves glucose as a waste product. By the way, although it is generally known as the sugar disease, diabetes, it isn't a sugar disease at all, because there are lots of different sugars. Porque hay muchos tipos de azúcares. But the only one. Glucose. la única en la que están investigando y están interesados es la glucosa. La glucosa es eh, producto derivado de una acción. We do know that it is involved in the energy production, so this is probably an action that generates energy for the cell. So, if we have more action, more energy being burned, we have more sugar, glucose in the waste bin. Entonces, si nosotros hemos tenido mucha acción o hemos quemado mucha energía, lo lógico es obtener mucha glucosa. Ah. And then then the story tells us that when you have y la historia nos dice que si tenemos la glucosa muy alta, necesitamos insulina. And insulin tells us that it op when, you, when you have insulin, then it tells us that this sugar, uh, this glucose molecule can be taken into the cell. Entonces la historia nos dice que cuando existe insulina, la glucosa puede ser introducida dentro de la célula. Entonces, esta molécula de glucosa, si está muy alta, es peligrosa para la salud cuando es alta. Tenemos que sacarla fuera de la sangre. They tell us insulin helps the cell to open up to accept this glucose molecule. Eh, eh, célula recoja esa molécula de glucosa. What they don't really tell us is that this particular action mainly happens in two places. Lo que no nos dicen es que en realidad este proceso solo se realiza en dos zonas muy particulares del cuerpo. En las células del hígado y en las células de la grasa, los adipocitos. They particularly will respond to this high glucose level and take the glucose out of the blood. Ellas, particularmente, actúan cuando la glucosa está muy alta, capturándola y reteniéndola. They will store the the cell. Ellos son capaces de almacenar esta molécula de glucosa en sus células, dentro. Nosotros necesitamos insulina para que estas células recojan este mensaje. We insulin, eh, in the gland, Nosotros producimos la insulina en una glándula, el páncreas, All over the body, o alrededor de todo el cuerpo, por todas partes. But it's only these that really Pero solamente estos dos, hígado y grasa, responden. What a waste of production. Qué gasto de producción. Yeah? An enormous waste of production. This is not normal for nature. Es un gran gasto, eh, enorme gasto y esto no es normal en la naturaleza. In nature, nothing is lost. Nothing is for nothing. En la naturaleza nada se pierde, nada es por nada. Okay. We still had a problem here of where we didn't know either where it was produced or where it where it would go to. Seguimos teniendo esta discusión de que no sabemos qué es lo que se produce o dónde se produce. Hmm. With the thyroid gland, we demonstrated that we know where it goes and we know what the transport was. Pero con la nueva biología nos dicen que todo se produce en esa parte. Localmente, by the cells themselves. Localmente célula a célula. Which means that these produce insulin. Lo que nos está diciendo es que desde aquí, desde el hígado y la grasa... ...se tiene que producir insulina... Don't shout yet. Wait, wait. <risa> ...no gritéis... ...si la insulina se produce aquí... ...y entra en la sangre... ...bueno, en, la, en los canales de sangre... El, ...en la venosa y en la arterial... It ends up in the pancreas. ...esto termina... Su mm, parte final sería el páncreas. Oh, wait a minute. Hey. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Oh, wait. Entonces, <coughs> si so, por alguna razón la célula tiene que producir un lot de energía continuamente. ¿Qué tenemos? Pues que de repente tenemos en la célula eh, que, hacer, que generar mucha energía. It as a waste a lot of y esto lo que hace es que se, que se produzca un desecho muy alto de glucosa. La the the glucosa se almacena en el hígado y en las células de la grasa. So they take up the glucose. Así ellas cogen la glucosa, which is an action, que es una acción. And the result of that action, the waste product of that action is insulin. Y el resultado de esa acción, el res el resultado final es la insulina. Which these cells release into the bloodstream. Sorry. I which so Insulin is the waste product yeah. of this action. Sí. And these cells release insulin into the bloodstream. Y estas células lo que hacen es liberar insulina, eh, al torrente sanguíneo. And insulin is recognized by the cells of the isle the island of of um, In the pancreas. Entonces la insulina es reconocida directamente en las células de los islotes de Langerhans del páncreas. Y la eliminan del torrente sanguíneo. So, in the first place, first of all, high activity in the cell. That means there must be a reason for that. Así, ¿qué significa? Que una acción de consumo de energía debe ir directamente proporcionado a esta cadena de sucesos. Así, de esta manera, cuando vuestro jefe os grita mucho, put a lot of pressure on the workforce. ponéis mucha atención y mucho trabajo y esfuerzo y mucha presión. Así cuando una persona está continuamente sometida a mucha presión y estrés, Tiene un gran ratio de acción y de gasto de energía en las células. High activity. High waste. Mucha actividad, mucho gasto Desecho Que significa que la fábrica de reciclado Tiene que trabajar muy duro Entonces si trabajan muy duro Es mucho gasto Y significa que el páncreas Tiene que hacer mucho trabajo ¿Sí? That's the initial bit. That's how it works. Y así es como funciona. But after a while, pero después de un rato, here is a problem. El problema se queda en el hígado y en la grasa. Because this is storage inside the cell. Porque eso está almacenado dentro de la célula. There is a limit. Y hay un límite. Claro, si mantienes la presión y la acción y el gasto de energía, y sube la glucosa, llega un momento que la célula mm, se asfixia, no, no puede más. Entonces, si estas células no pueden Glucose demand, y entonces no pueden eh, cubrir esta alta, eh, gran demanda de glucosa, cantidad de glucosa en sangre. i.e. The .e. Y entonces este, esta producción, lo que hace es que disminuya la insulina. y si no hay mucha insulina alrededor, then the That needs to recycle the insulin, así que la fábrica que recicla la insulina páncreas, works less and less. trabaja cada vez menos es como una sobrecarga del sistema If there is no, insulin around at all, no hay más insulina alrededor claro, las células del páncreas cierran la tienda chiringuito And then the doctors are there. Y ahí llegan los doctores, los médicos. Now we know what's wrong with you. Ahora sabemos qué te pasa, que está equivocado. And I'm not going to go into details, but just to show you what happens with insulin injections. Y no voy a entrar en detalles, pero voy a enseñaros qué ocurre con las inyecciones de insulina. So the liver, liver and fat cells are done de full. Vale, las células del hígado y de la grasa están a tope. So the system basically natural system basically says, I'm sorry, you know, you got to stop no more storage. Entonces la, simplemente el sistema dice, oye, se acabó, yo no guardo más este desecho no me cabe, se acabó. The natural development of this, no interference from med medicine. De, la, de una forma natural, el desarrollo sin interferir con la medicina, stops right there, todo el sistema se acabaría ahí. que so, right? ¿Qué ocurriría? Pues que la glucosa sube, sube, sube. Don't do no hagáis nada. déjala que suba. pero oh, This patient will go into a coma. Claro, pero si sube mucho esta persona entra en coma. And have you got any idea what happens to a patient who goes into a coma? ¿Y sabéis qué ocurre cuando un paciente entra en coma? He stops all action. Que para cualquier tipo de energía. And when he doesn't produce this action any longer. Y cuando ya no gasta más energía. He doesn't produce that particular waste. No produce el gasto, bueno, este, este desecho de glucosa, and will y se recupera. People don't die from hyperglycemic coma claro. when they're left alone. Claro, si lo dejamos tranquilo, la gente no muere de una, de un coma de hiperglucemia. All action stops, so the waste product productivity stops, and they recover. Toda la acción para, toda la glucosa para, todo el sistema para y todo se recupera. ¿Qué hacemos do do con la insulina? Inyectamos insulina para forzar, si quieres, like, no voy a entrar en detalles, pero para forzar las células a tomar la glucosa, porque queremos que el nivel de glucosa se suba. Yeah? ¿Qué ocurre cuando nos meten la insulina? Pues Cuando tomamos insulina, estamos obligando a la célula y forzándola a que siga almacenando glucosa, cuando mm. ya no puede más. ¿Mm? The natural storage is full, está, la, está llena el depósito. So other cells will start to take up glucose. Y otras células empezarán a almacenar la glucosa. And the cells that we've got an awful lot of and that do respond the most are muscle cells. Y normalmente las, que, las células que mejor responden a esta situación son las musculares, capaces de absorber esa glucosa. No penséis solamente en los músculos bíceps, tríceps, no, no. Your whole digestive system is only muscle. Todo el sistema digestivo es músculo. All those muscles will start to store glucose. Todos estos músculos van a comenzar a almacenar glucosa no hay final, o sea, sí, hay un flujo. Pero claro, no olvidéis que si estáis almacenando desechos, tarde o temprano va a interferir en, en, en otros procesos. If you If there is a strike on and they don't come and collect your house waste anymore. Si hay una huelga y <coughs> ah no, no, perdón, si hay una crisis o una huelga, una huelga y ay, no vienen a recoger la basura nunca más a tu casa, ¿okay? Yeah. So in your house, yeah. So you've got a full bag full of waste, but there's no point in putting it at the front door. So you keep it in the hallway. Claro, imaginaros pues, que tenéis una bolsa enorme de basura en vuestra casa y no podéis depositarla en ningún sitio. That's okay. Doesn't matter. No pasa nada. But after a while, the whole hallway is full. Pero claro, llega un momento que está todo lleno. And you keep leaving waste bags everywhere. Y, y vas poniendo bolsas de basura por todas partes de tu casa. Después de un no llegar a tu ya llega un momento que tampoco puedes cocinar más, no entras en la cocina. You can't get into the no puedes ducharte. No puedes acceder a tu cama, no puedes, no puedes, estás todo lleno de bolsas de basura. You die or you move. Entonces, o te mueves, o te, mueve, o te mm, trasladas, o mueres. So it's the waste Claro, el sistema en tu cuerpo es muy similar. Si tú almacenas, almacenas, almacenas eh, solamente te dedicas a almacenar y no a hacer otras cosas, llega un momento que no se puede. working in this system get Claro, entonces no es de extrañar que nosotros veamos a gente que tiene diabetes y que cada vez está peor, cada vez se encuentra peor y empieza a padecer otro tipo de enfermedades. Despite all their efforts to keep the glucose level low. Y ahora así, esto de intentar conseguir que la glucosa, los niveles de glucosa en sangre sea baja. Because that is all that concerned about, después de todo lo que hay alrededor. Entonces le dijeron que tú como doctor es muy importante para ti que tus pacientes mantengan un nivel de glucosa bajo. Porque si tú consigues que el nivel de glucosa sea bajo, eh, conseguiréis prevenir de muchas de otras enfermedades a tus pacientes. Relacionados sobre todo con problemas de circulación o nerviosos. Yeah? y esto es lo que él intentó hacer mantener a todos sus pacientes con un nivel de glucosa bajo y entonces eh, aparecieron otras enfermedades That there was no difference whatsoever ...pero no había diferencia... ...si tenían la glucosa alta o baja... They had just the same or even worse and ...tenían los mismos problemas de circulación y nerviosos... ...la tuvieran alta o baja... ...incluso peor si la tenían baja... ...lo cual no, no había nada que hacer con el nivel de glucosa... What has got something to do with the blood sugar level is what forms the glucose. The formation of the glucose. Entonces lo, lo importante aquí era qué hacer con la formación de glucosa. Which is this bit, the pressure under which the cells are working. Claro, y aquí lo importante es el inicio del del problema, el por qué eh, eh, está se está trabajando tanto o las células trabajan tanto. It's only by at the life as a whole, solo mirando a la persona completa, como un, en, algo completo, entero. Y trabajando, sobre <coughs> todo, en la presión que esa persona está soportando. Que un largo periodo de tiempo, y Yo conseguirás bajar el nivel de glucosa. Si eso que se consigue toda la segunda parte que es la de problemas físicos desaparecen. Si tú decides ir teniendo todo lleno de bolsas alrededor That it's enough and you're gonna start cleaning up. Llegará un momento que dirás basta y te pondrás a limpiar. You space. Y crearás espacio. Space in your house means that you can move espacio en tu casa que significa que podrás moverte libremente por las diferentes zonas. Creating space inside your body means... ¿Eh? crear espacio en el interior de tu cuerpo significa Así que todo tiene eh, una forma de moverse también más sencilla. Así el agua de tu cuerpo se moverá más fácilmente y fluirá mejor. The blood will flow more easily. La sangre fluirá mejor. The nervous impulses will flow more easily. los impulsos nerviosos fluirán mejor. Todo esto resulta en que el sistema funciona más fácilmente. Todos los resultados de este sistema funcionarán mejor. El más fácil el sistema funciona, menos gasto se produce. Si todo se considera de esta forma más integral, ¿eh? todo funcionaría mucho mejor. Yeah. And then life becomes more simple. Y la vida comienza más simple a ser más simple so really, we, we o sea so que si realmente queremos ayudar a un enfermo de diabetes de su situación tenemos que mirar eh, bien su vida y reducir la presión y sería una buena idea tener una buena clean up y seguramente necesitaría sinceramente una buena limpieza Get it out of the clean it up. sacar todo, todo hacia afuera del sistema y limpiarlo bien the various ways of doing that and so on but it's just so that we stick with the idea, yeah? sí hay que quedarse con esta idea it's time for, time for two. It's time for